Bueno, bajada de las zetas con hielo. Bueno, vamos no usando del delantero. El a lo mejor está aquí. Bueno. Eh, a qué. ya <laughs> <que> <laughs> ¡Malo tú! ¡No está aquí ya uh. oh my god Dale, dale, dale. Que te grabe ahora. Perdido de barro, no vamos a acabar. Lo ¡Dios, no, no. Vuelven tú, ponte en pista, si no... Yeah. Yo creo que mi rueda delantera, cuando pilla nieve, se frena más que la tuya, tío. Oh. ¿Dónde va? 過來 ¡Oh, oh, oh! ¡Chaval! Uh. ¡Oh, oh chaval! ¿Cómo se nota el mouse, sabes? A puta vici, este lío ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! oh chaval! ¡Aaah! Pero esto va a ser... はいはい Esto va a estar súper bien, ¿eh? Oh. Oh, oh, oh. ¿Eh? Oh, oh, oh. Oh. ¿Por dónde? ¿Por ahí? Aquí me salgo Vamos, oh, chaval! Vamos a la de a la bici. ¡Ay, bueno, arriba! ¡Vaya, me ha contado ahí! Entra la de lado. Got <laughs> <And> it <gorilla. laughs> Yes, we. No sé, que esto va a estar peligroso, eh. Es una locura. Hacer esto. ¡Sus huevo! Me <ríe> he <ríe> visto al límite. <ríe> <ríe> sí, sí. Me he visto mi propia cara, ¿sabes? <ríe> las cabras chaval ¡Hostia, <risa> oh, mi guapa